Nosotros trabajamos la cestería eh, con productos muy ancestrales, tradicionales. Lo trabajamos con la paja tetera, que es más eh, originario, pero también el chocolatillo. Cuando nosotros no tenemos los materiales la, en el sitio, pues vamos a, a buscar ella, yo a, a, acompaño a buscar la, el chocolatillo y yo también corto y, y, y yo soy el que cargo para la donde donde tenemos la canoa. Cuando uno viene a buscar el chocolatillo tiene que ir mirando donde están la, las matas ir limpiando hasta llegar donde está la mata. Esta sí sirve porque está ya hecha la mata. Cuando vamos con la familia y todo, es porque esa es como costumbre, mientras las compañeras arreglan los fogones y los materiales. Los niños van a recoger los pescaditos mientras los padres están pescando. ¿Nosotros por qué llevamos los niños? Porque los niños, desde que ellos ven el mundo, ellos están abriendo el mundo como indígenas. Yo desde pequeña vi a mi papá trabajar. Trabajar la talla. A mí nunca me gustó trabajar lo que mi mamá hacía, canastos, tazas, esas cosas. Sino que siempre yo vi a mi papá trabajando y yo quería como, como trabajar en eso y venir impulsándome poco a poco con él. Pues el aguamanil tiene, tiene las ventajas de que él es suave para trabajarlo, como también muy, muy bonito para las piezas, ya quedando el color, es natural. Trabajo, las este día, lo aprendí con mi mamá. Nosotros íbamos al monte, cortábamos la teteda, y después de cortado, nosotros llegábamos a la casa, la raspábamos, ¿no? Después de raspao, la colocábamos al sol. Después de sobao, entonces cogíannos con la uña, con el dedo y la abríamos. En ese tiempo no usaba nadie, usaba gorra. En ese tiempo todo era sombrero. Yo nací en un hogar tan humilde que el sombrero no faltaba. Sí, es ancestral. Eso viene desde el de, de tiempo de nuestros abuelos. De eso depende nuestras familias y, y de allí sacamos el sustento diario. El sombrero eh, no solamente es importante para taparnos la cabeza, sino además hace parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y por eso en mi casa existe el sombrero igual que el pununo, la marimba o el guasá. Bueno, este sombrero no se utiliza casi en la actualidad en jóvenes porque de pronto ellos no conocen la importancia que tiene la parte cultural. ¿Qué nos enseñan nuestros ancestros? A nosotros nos enseñan lo que son los mitos, cuentos, mitos y leyendas y también nos enseñan a conocer los instrumentos básicos tradicionales como lo que es la marimba de Chonta. Nosotros venimos conociendo el cuero a través de los animales que se dan en nuestro entorno, como es el venado y el tatauro, donde nosotros elaboramos un bombo, un cununo, una tambora y un maquinto. Allí creo yo que nace toda una enseñanza. Esa urbanidad que se ha perdido igualmente. Entonces, hay que tratar de retomarla. ¿Y desde de, de dónde? Desde de la parte empírica. El Sabemos que nuestros pescadores ya son como señores adultos. si pues, yo veo que se nos están muriendo y pues todo va quedando como... Todo se va perdiendo, igual que la joyería. Si uno se pone a ver aquí en Guapi, que los joyeros, joyeros, todos los ven que son de ya alta edad y poco jóvenes, no, como que no se interesan. Los joyeros han sido un poco egoístas. No les gusta que otra persona aprenda. Es lo que yo siempre les digo, muchachos, ¿tiene, usted tiene la ventaja que le están dando todo. O sea, que una ventaja, le están pagando instructor, le están dando los materiales, le están dando todo. Entonces, la idea es que no se quede ahí, nomás con ellos y que se pueda volver a convocar a otro grupo de jóvenes en Huapi, en Timbiquí, en López de Micay. Aprovechar, la, aprovechar esa, esa coyuntura de que la filigrana no se vaya a acabar. Se ha dicho que la joyería no es predeterminado, que nadie dice, ah, no, esto se hace así y así es, ¿no? Sino que se trata de innovar. Y yo creo que aquí pues nosotros estamos dando como ejemplo a seguir a la comunidad. por la artesanía. Yo lo que siento es mucho amor y esto lo llevo lo llevo en la sangre, porque ya prácticamente ya nosotros lo, le cogimos amor a esto porque nosotros con esto solucionamos muchos problemas económicamente. Porque es importante uno transmitirle eso a ellos, ¿ya? porque es bueno que cuando uno muera, ellos se queden con, esa, con ese conocimiento o, o ese regalo, porque es un regalo que uno le, le hace a los hijos, a la familia. ¿ya? Sí, porque este trabajo, digamos, no es, que, no es muy fácil hacerlo, ya no es muy fácil. Siempre es durito y. Y la juventud hoy en día más que todo le, le gusta el trabajo fácil. Desde cielo que hay una bomba, viene gritando, viva Colombia. Ay, viene gritando, viva Colombia, Del lo que hay una bomba. Ah, no, eso era un sacrilegio, era como si me hubiera me chocado y me excomulgan, así como sacan a la gente de la religión cuando no hace lo que dice la religión. Que eso era el peligro, porque la cultura estaba como un cofrecito allá guardado en un altar sagrado, en donde no tenían acceso los niños, los jóvenes, porque los jóvenes venían con ideas jóvenes y iban a contaminar esa tradición, eso era lo que decían los viejos. Y en cierta manera, pues sí, Sí, porque un joven le iba a decir, listo, acá no la tradición, pero ¿por qué no le metemos este toquecito a muerto? Y en ese sentido se iba a, a modificar. Y gracias a que ellos resistieron, hoy por hoy, por hoy podemos gozar todavía de un viejo. En ese tiempo no había unos conocimientos claros de que hasta dónde podía avanzar la, la música del Pacífico. Sino que solamente era su música para divertirse allá en los campos, pues tomar su guarapo, su biches allá en, en las fiestas tradicionales, ¿Ah? o un arrullo cuando se movía un niño pequeño. Y una vez pasa a la ciudad, comienza ya a acoger a otras personas con unos conocimientos más claros. Porque ¿qué, ¿qué es lo que yo pensaba? Yo dije, sí, nosotros venimos de una tradición y queremos seguir con la tradición, sí, señor. Pero no podemos decir que nuestras chontas no pueden soltar, soltarnos otra voz diferente de la que nosotros hemos venido trayendo. Pues yo dije que yo estaba de acuerdo con eso porque lo que queríamos era que hubiera venta de la música. Y para venderla, había que conectarla que podía hacer unción con otros temas que no lo habíamos practicado nosotros, que no lo sabíamos después de decir en el La Fundación se dedica prácticamente a construir instrumentos, a enseñar cómo se construyen y a enseñar cómo se interpreta, también cómo se le hace mantenimiento al instrumento. Para nosotros es muy importante lo que hemos hecho a través de la música, porque sin lugar a duda la música, las artes, salvan vidas. O sea, el narcotráfico, paramilitarismo, eh, ahorita mismo está influenciando mucho en lo que es la parte cultural. A mí los amigos me decían que me saliera acá, que cómo iba a vivir, acá donde me llegaba gente. Pero yo me sigo quedando en Las Piedras porque allá en Las Piedras es que se necesita sonar la marimba. Gracias al Señor que todo este tiempo que he estado aquí en Las Piedras Canta, acá he sacado muchos jóvenes adelante con la música. Estamos en la minga de la persistencia. Cambiemos nosotros un sombrero, un uniforme, un instrumento por las armas. Yo soy de, de la comunidad de Aguaclarita, resguardo Huangüí, municipio de Timbiquí. Ya actualmente se sentimos muy amañados, podemos decir que soy guapireño en el momento, aunque no soy. Solamente, yo soy el único indígena que vive entre medio de los compañeros afro. El único. No, pues trabajo en madera acá muy chévere. Y hemos, y hemos tenido una amistad totalmente hasta el momento. Vamos bien. Y en esas estamos y creo que para adelante vamos. El origen de nuestra comunidad o el resguardo eh, venimos del resguardo de Guangui por el conflicto armado, tuvimos que desplazar y entonces eso de una u otra manera trae consecuencias de pronto de no tener tanta importancia la, nuestro idioma y de pronto hace que pueda perder eh, fuerza de lo que nosotros tenemos y entonces a partir de las artesanías, de todas las simbologías, de todos los colores, de todo lo que nosotros producimos, es poderle mostrarle a los niños, a la vez enseñarle cómo se llama esto, cómo se nombra, eh, todas esas historias en el momento que estamos trabajando o formando una cesta. Porque en la simbología que uno hace, hay, hay leyenda. Entonces, por eso es muy importante la artesanía para nosotras, las mujeres siapitanas, porque estamos mostrando nuestra cultura. La artesanía colombiana actualmente está en otro nivel. Y muchos diseñadores colombianos están trabajando con estas técnicas ancestrales, digamos dirigiendo, curando, guiando con patrones de colores, tendencias. ¿sí? En la medida en que logremos ir perfeccionando la presentación, el empaque, cómo lo vendemos a nivel internacional, cómo contamos la historia que hay detrás, el producto a nivel internacional puede ser súper exitoso. San Antonio tiene oh yeah, eh, una peroleta, Yo le tengo amor a estas yeah, cosas yeah, oh yeah, y con esto no, no quiero fiesta. Yeah, <risa> no de de deca, oh yeah, eh. El Pantacoreo, como le digo, bien cogido con bombo, marimba y cucuazá, todo y con uno. yo. Esa oh, <risa> <risa> es una alegría que uno ya no se acuerda más de muerte. <risa> También es otro arroyo.